Yo soy Dirreli Hernández Castañón y soy parte del equipo de AIN Startup. Actualmente estudio arquitectura en el Instituto Tecnológico Latinoamericano, la ciudad de Pachuca de Largo. Soy parte de esta iniciativa en la cual nació al plantearnos los diferentes retos y problemáticas que el coronavirus nos ha presentado en México. Nosotros hemos tratado de desarrollar esta iniciativa buscando soluciones para la ciudadanía mexicana. La aplicación que estamos desarrollando básicamente tiene dos funciones. La primera de compra y entrega de alimentos e insumos médicos y la segunda es una función de intercambios entre la población. Esto quiere decir que buscamos dos cosas. La primera aplanar la curva de infecciones entre la población al evitar que estos mismos salgan de sus casas y la segunda pues dar a conocer los productos de las personas sin necesidad de una recompensa recompensa económica o inclusive eh, sin publicidad digital, ya que pues esto requiere mucho dinero. Entonces pues esas son las funciones que estamos incorporando a la aplicación. Además tendremos una página web en la que publicaremos recetas, cursos, webinars, talleres, con el objetivo de que la población se alimente y tenga educación y conciencia durante esta cuarentena. Además vamos a buscar y llamar a las fundaciones, a las organizaciones para que donen y nosotros iremos de la mano con ellos garantizando de que esos productos, esos insumos, lleguen a las personas más necesitadas e indicadas. Y recuerda, Ayuda a México con AIM, corazón, alma, mente y voluntad, todos juntos, nosotros ya nos pusimos la verde, ¿y tú?